con el módulo de convertidores matriciales hablemos del principio de funcionamiento de este tipo de puente entonces el convertidor matricial básico consiste como ya lo habíamos mencionado en el vídeo anterior de nueve interruptores bidireccionales que hacen posible la conversión directa de corriente alterna a corriente alterna sin la necesidad de elementos almacenadores de energía como vimos el convertidor matricial permite a través de estos nueve interruptores direccionar la tensión de las barras de fuente a las barras de carga. La carga puede estar conectada en estrella o en delta independientemente. Y es el switcheo de estos nueve interruptores lo que permite acoplar la carga, cada una de las fases de la carga, a cada una de las fases de la tensión. Entonces aquí podemos ver una ampliación de la estructura básica del convertidor a Entonces o sea, los interruptores se encuentran arreglados de tal manera que es posible conectar cualquiera de las fases de entrada A, B, C a cualquiera de las fases de salida U, B, W. Simplemente con la operación o no de un interruptor que conforman la matriz, en este caso de 3x3. Las tensiones y corriente en función de la conectividad la podemos ver. Entonces el juego en ecuación 1, cómo son las tensiones w en función de las tensiones A, B, C, da la conectividad de la, del convertidor, de cada uno de los interruptores del convertidor, donde S, A, U, etc. pueden ser ceros o U. De igual manera, la corriente en las tres fases ABC corresponde a las corrientes VW en función nuevamente de la matriz de conectividad. Entonces se puede demostrar que para una carga balanceada lineal conectada en estrella, la tensión en el neutro o en el punto común de la carga es un tercio de la sumatoria de las tensiones V, BB y W. Consecuentemente, las tensiones línea neutro de la carga pueden ser expresadas en función del de arreglo matricial que vemos en la ecuación 4, cada una en función de las tensiones A, B y C. Empleando las técnicas de modulación adecuadas, se puede controlar la magnitud y la frecuencia suministrada a la carga en función de... De la estrategia de cambios en la matriz de conectividad del convertidor se ha encontrado que para un convertidor matricial 3x3 o así trifásico que la ganancia máxima obtenible definida con la relación de tensión de salida y fundamental máxima a la tensión de entrada máxima es de raíz de 3 sobre 2 es decir 0.866 periódico. Esto se debe a que el conjunto de las seis tensiones de entrada línea a línea que constituyen la materia prima para las tensiones de salida presentan un desfasaje de pi tercios o raíz de 3 sobre 2 del valor pico de las tensiones de entrada. En los convertidores matriciales es frecuente representar los estados en funcionamiento, es decir, los valores ...de conectividad de la matriz de forma gráfica. Y se representa a través de un arreglo de matriz... ...donde el color azul indica que el interruptor se encuentra cerrado... ...y el color blanco indica que el interruptor está abierto. Nuevamente, recuerden que no se pueden operar más de un interruptor por fila Esto limita el número de estados posibles, como ya vimos a 27 estados. Entonces, los nueve interruptores que conforman la matriz originarían 512 estados diferentes, que son 2 a la 9. De esas, solamente 27 pueden ser tomados en cuenta, dado a dos reglas básicas para poder sacar los estados factibles: no conectar dos fases a la, de la entrada a la misma fase de salida porque esto implica un cortocircuito de la entrada, lo que se traduce en una sobrecorriente Y no desconectar el circuito en la fase de salida, porque con desconectamos cargas altamente inductivas. Recuerden que dijimos que el principio de operación de los convertidores matriciales es que las cargas deben tener componente inductivo para garantizar condición continua de corriente, ya que la desconexión, recuerden, de cargas inductivas, originan sobretensiones o sobrevoltaje. Entonces las combinaciones se pueden clasificar en tres grupos para un convertidor matricial. El primer grupo está conformado por seis combinaciones, donde cada fase de salida es conectada a una fase diferente de entrada. El segundo grupo conformado por 18 combinaciones donde dos fases de salida se encuentran conectadas generalmente a una tensión nula entre ambas fases, es decir, están conectadas a la misma barra de tensión. El tercer grupo. Incluye tres combinaciones. Donde las tres fases de salida. Se encuentran conectadas. A una sola fase de entrada. Generando tensión nula entre las fases. Es decir. W están conectadas a una sola fase. Con lo cual las tensiones de salida. Son nulas. Entonces eso genera los 27 estados posibles. Que son permitidos. Para este puente de operación. Entonces, la operación del convertidor es completamente en los cuatro cuadrantes. Esto le permite trabajar de manera bidireccional. El factor de potencia de la entrada puede ser controlado independientemente de la carga, generando corrientes de entrada casi sinusoidales, y no requiere, como ya dijimos, una de corriente continua ni elementos almacenadores de energía intermedia. Como no almacena energía, la potencia de la entrada puede verse directamente a la salida, lo que provoca que cualquier alteración de las líneas de entrada afecten inmediatamente la fase de salida, por lo que es importante considerar una estrategia apropiada de protección. Es decir, cualquier falla en el sistema de alimentación se ve inmediatamente reflejado en el sistema de salida. Un circuito de protección debe proteger contra sobretensiones de alimentación y sobrecorrientes del lado de la carne. Entonces, con esto terminamos este video donde vimos el principio de funcionamiento, como la representación gráfica es muy utilizada para el análisis de los convertidores matriciales, donde el círculo en color indica la conexión, el círculo en blanco la desconexión. Algunas limitaciones. Vemos que este convertidor no es inmune a fallas, como puede ser un convertidor tipo cascada o back-to-back, -back que se permite algo de operación ante falla en el sistema de alimentación. Este traspasa directamente la falla a la salida, por tanto debe tener protección de sobretensión y sobrecorriente. Dos principios básicos en la conexión: no conectar dos fases de la misma, dos interruptores de la misma fila y no desconectar de manera abrupta la carga, por esto genera sobretensiones. Los invito al próximo video, donde veremos los convertidores matric de matriciales de trifásico a monofásico, que se conocen en muchos casos como bug de continua virtual, y cómo esto se puede realizar en una conversión trifásico a trifásico. Gracias por su atención.